cámaras estenopeicas a lo largo de varios sitios en las ruinas de Itálica. Las cámaras estenopeicas están fabricadas con latas recicladas, refresco. Estas latas las hemos colocado algunas en dirección hacia hacia el sol y otras de espaldas al sol. Las que están enfocando hacia el sol, con ellas obtenemos solarigrafías, que son imágenes de las trayectorias solares a lo largo de seis meses de exposición. Las que están colocadas de espaldas al sol, con ellas obtenemos fotografías de larga exposición. Ambos tipos se consiguen quemando directamente el papel fotográfico, por lo que no es necesario papel de revelado ni líquido. Después de seis meses de exposición a la intemperie, procedemos al retirado de las cámaras. La cámara se retira siempre de, de la misma manera. En primer lugar, tenemos que tapar el objetivo, que es este agujerito que hemos realizado con un alfiler. Los, los rayos de luz al entrar por el agujerito dejan una... Eh, imagen invertida en el interior de la cámara, de manera que, que si el sol va de izquierda a derecha va a aparecer reflejado de derecha a izquierda. Entonces, nosotros cogemos, observen cómo ha cambiado el color de la lata a lo largo de estos seis meses y tapamos nuestro agujerito con la misma cinta que teníamos ahí preparada para ello. Cortamos las bridas ...y procedemos al retirado de la lata... ...esta lata la llevaremos a nuestro ordenador... ...y la escanearemos... ...volvemos a decir que no hace falta... ...ningún tipo de líquido ni revelado para conseguir... la imagen. ...bien, ya tenemos nuestro escáner preparado... ¿eh? Con, conectado a nuestro ordenador... ...ahora, el siguiente paso es abrir la lata... ...y sacamos... ...el papel fotográfico del interior... ...como dijimos no hacía falta negativo, sino que directamente se coloca en el escáner. Hemos escaneado la imagen y hemos obtenido una fotografía de larga exposición del anfiteatro Como ya hemos dicho, la imagen que se obtiene es invertida. Aquí podemos observar las trayectorias solares, desde la más alta en verano hasta la más baja en invierno y las centrales en el equinoccio de primavera. Y, como hemos también dicho, la imagen es invertida, quiere decir que lo que aparece a la derecha en de nuestra imagen en realidad estaba a la izquierda. A esta imagen le hemos dado la vuelta al escanearla, por eso nos parece lo de abajo arriba también invertido. Cuanto más blanco, el color es invertido, significa que ha recibido menos luz y cuanto más quemado el papel, más luz. Por eso las trayectorias solares son rojizas o negras y el resto es en blanco. Hay una transformación también de la imagen porque se ha hecho una proyección sobre un cilindro en vez de sobre un plano. Con ayuda del programa informático GIMP, vamos a, en primer lugar, hacemos una inversión de los colores y ya vemos nuestra imagen. Aquí aparecen las trayectorias solares, por eso es una solarigrafía, y aquí aparece el foso del anfiteatro. Aún así no está terminado, porque como hemos dicho, derecha, izquierda y a derecha. Le damos a imagen y le damos a transformar volteándola verticalmente o horizontalmente. Y ya está terminada. Tenemos aquí el foso desde nuestra trayectoria, desde nuestro punto de vista. Y aquí estaría la solarigrafía. Aquí tenemos una fotografía.